Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en esta secuencia de vídeos vamos a ver y a abordar el trabajo penitenciario, tanto aquel que se considera sujeto a la relación laboral especial penitenciaria como otras formas diferentes de trabajo penitenciario que recoge la ley orgánica en su artículo 27. Bien, lo que vamos a hacer es una secuencia de vídeos y vamos a empezar con una pequeña introducción y después a medida que vayamos avanzando pues iremos desarrollando los diferentes artículos que regulan las diferentes leyes que a día de hoy están en vigor. Bueno, como sabéis, el trabajo penitenciario forma parte del tratamiento, es una función importante dentro del mismo. Y este trabajo tiene que considerarse como un derecho y un deber. Después veremos que tanto la ley orgánica como el reglamento penitenciario nos habla de que los internos penados tienen el deber de trabajar y los internos preventivos podrán tra trabajar. Eso Es el carácter potestativo que hay en cuanto a estos internos preventivos. Pero este trabajo en ningún eh, caso puede suponer un trabajo forzado, tal como proscribe la Constitución en su artículo 25.2, que nos dice que el trabajo penitenciario formará parte del tratamiento, pero en ningún caso tendrá carácter ni consideración de trabajos forzados, ¿Vale? Bueno, es importante remarcar esto porque aunque el trabajo sea un deber de los internos eh, dentro de prisión, en ningún caso podemos obligar a estos a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trabajo hablamos de actividad tratamental. Y el tratamiento en todo caso, como regula la ley orgánica y el reglamento penitenciario, es voluntariamente aceptado por el interno. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer mención es a la Regulación Legislativa. Los vídeos que vamos a desarrollar se van a fundamentar en las siguientes leyes. Como eh, ley principal, Ley Orgánica General Penitenciaria 1 79 de 26 de septiembre entre los artículos 26 a 35. A continuación la ley orgánica en el reglamento del 81 se eh, desarrolló el trabajo, pero este, sabéis que el reglamento del 81 se derogó con la entrada en vigor del reglamento de 1996. Y este reglamento de 1996 mantiene tres artículos en vigor y hay eh, 19 artículos que se han visto derogados por el Real Decreto 782-2001. ¿Vale? Entonces, en cuanto al Real Decreto 190-1996 de 9 de febrero, tenemos en vigor los artículos 132, 133 y 153. ¿vale? El rango de artículos que van entre el 134 al 152 se han visto derogados con la entrada en vigor del Real Decreto 782-2001 de 6 de julio que regula la relación laboral especial-penitenciaria de los internos trabajadores en los talleres penitenciarios, en los talleres productivos. Mención importante también va a ser el régimen estatutario de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo. ¿vale? Dicha entidad actúa como empleador solo en el caso de los internos que están sujetos a la relación laboral especial penitenciaria. Y su estatuto se desarrolla en Real Decreto 122 barra 2015. Todas estas normas las tenemos que conocer. Mención importante en cuanto a las instrucciones de la Secretaría General. Quiero citar fundamentalmente a la instrucción 10 2005 que regulan los accidentes laborales en los talleres productivos, ¿vale? para saber qué hay que hacer en el caso de un accidente laboral, cómo hay que gestionar dicho parte o esa salida al hospital. A continuación, también, en cuanto a la reclamación que se puede formular en caso de que un interno eh, denuncie a la entidad estatal por, una, por las causas de suspensión o extinción de la misma, en estos casos en concretos tenemos que citar la ley 36-2011 que regula, perdón, 2011, que regula las demandas que se interponen ante la jurisdicción social de aquellos internos a los que quieren demandar al empleador en este caso, que es la entidad estatal. ¿Vale? Sabéis que antiguamente, y tal como refiere el Real Decreto 782, los internos sujetos a la, a, la, a la relación laboral especial penitenciaria tenían que formular una previa reclamación administrativa. A día de hoy ya no, es decir las causas de suspensión o extinción se reclaman directamente a la jurisdicción social y se regulan dicha, eh, dichas demandas en esta ley. ¿Vale? Entonces, estas son fundamentalmente las leyes y reales decretos que tenemos que conocer para tener un cierto dominio de todo lo que concierne a la relación al trabajo penitenciario. Tanto aquel que tiene carácter productivo como el que no tiene carácter productivo. Ahora, en el siguiente vídeo vamos a aprender a diferenciar el, el trabajo productivo de aquel otro que no tiene carácter productivo.